Rollo arcoíris. Primero vamos a necesitar un pliegue de alga nori Vamos a cubrir todo un lado con arroz cocido Damos vuelta y del otro lado vamos a agregar pepino en tiras, canicama y camarones un poco desmenuzados Enrollamos y damos forma Necesitamos también aguacate, atún, salmón y jamachi, todo en tiras delgadas. Vamos a colocar las tiras sobre el rollo agregando una tira de aguacate entre cada una hasta cubrirlo por completo. Cubrimos con un trozo de papel mantequilla y volvemos a dar forma cortando después en pedazos. Retiramos el papel y servimos.